Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y en este vídeo quiero hablar sobre hashtags. Quiero explicarte cómo utilizarlos, por qué es importante que los utilices y cómo realmente aplicarlos dentro de tu estrategia de marketing para lograr que tus contenidos sean más visibles. Este vídeo lo he grabado porque como siempre a fin de mes hago un vídeo en donde respondo a una de las dudas de mis seguidores y en este caso yo misma había propuesto este vídeo y como varias personas me dijeron que sí aquí está así que hoy vamos a hablar de hashtags pero antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones porque todos los lunes subo un nuevo vídeo hablando sobre marketing en redes sociales y comunicación digital y no quiero que te lo pierdas así que ya sabes si aún no lo has hecho suscríbete y si presionas el botón de la campanita te llegará un aviso cuando yo subo un nuevo vídeo aquí si ya estás aquí si ya estás suscrito quiero dejarte muchas muchas gracias por pertenecer a mi comunidad en youtube ahora sí dicho esto empecemos con el tema de hoy Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar sobre hashtags. Pero primero, importante, ¿qué son los hashtags? Los hashtags son etiquetas, estas palabras que encuentras en las publicaciones que están con una, un símbolo de una almohadilla antes. Las etiquetas estas, estos hashtags, sirven para organizar el contenido por temáticas. Es decir, organizar un contenido que sea de un mismo tema en un sitio que es este hashtag. De esta forma, tanto nosotros como nuestros clientes pueden encontrar contenido de forma organizada si hacen una búsqueda a través de hashtags. Por eso es importante que los utilicemos bien, porque además los hashtags nos sirven para darle visibilidad a nuestro contenido gracias a esta organización. Por lo tanto, si utilizamos los hashtags de forma correcta dentro de nuestra estrategia, logramos llegar a más personas, que evidentemente es lo que más nos interesa. ¿Cómo utilizamos los hashtags? En primer lugar, es importante que los hashtags sean específicos. ¿A qué me refiero con esto? A que tienes que dedicarle un tiempo a el proceso de investigación de los hashtags para cada una de tus publicaciones. Es decir, tú vas a subir un contenido y lo que tienes que hacer antes de publicar este contenido es investigar ¿Qué hashtags pueden acompañar a tu publicación? Yo lo que hago en este momento es entrar en Instagram, ir a la parte de hashtags y ponerme a buscar qué hashtags son relevantes para mi, para mi sector. Por ejemplo, en mi caso podría ser Community Manager en España, Community Manager en Madrid, Tips de redes sociales... Eh, y hashtags que tengan que ver con eh, todo lo que hace a redes sociales O quizás si estoy hablando de alguna red social en particular Podría ser la de esa, podría ser consejos de LinkedIn O podría ser eh, consejos sobre Google My Business O Google My Business eh, simplemente Es decir, buscas los hashtags que sean relevantes para lo que tú estás hablando. Además, yo también siempre recomiendo agregar tu propio hashtag, el hashtag de tu marca, que puede ser eh, alguna frase que identifique a tu marca o bien el nombre de tu marca o lo que fuese, pero que sea un hashtag propio. También es posible crear hashtags propios para distintas temáticas. Por ejemplo, si tienes una sección, por llamarlo de alguna forma, dentro de tu contenido que sean eh, consejos y esos consejos tienen un nombre específico, pues podrías crear un hashtag de forma tal que si eh, podrías decirle a tu público, busca el hashtag tips de tatatata y una vez que la persona entra dentro de ese hashtag, encuentra todo el contenido que tú has subido sobre esa, eh, esos consejos. Así que esta también es una forma de organizar tu contenido. En segundo lugar, es importante, eh, y esto también va de la mano con el proceso de investigación, el tema de eh, la dimensión que tengan los hashtags. Es eh, importante que no solamente utilices hashtags de gran dimensión, hashtags que tienen muchas publicaciones, porque tu objetivo, recuerda, es darle visibilidad a tu contenido. Por lo tanto, necesitas que haya una variedad de hashtags, si solamente eliges hashtag, como por ejemplo vamos a volver a mi caso en donde yo decía que podría usar el hashtag community manager, el hashtag community manager tiene un millón o miles de millones de publicaciones, por lo tanto si mi objetivo es que más personas me vean, mi contenido se va a perder en el medio de todo ese contenido que ya hay con ese hashtag por lo tanto, yo tendré que buscar un hashtag que me ayude a eh, destacar con mi, con mi contenido. Un hashtag que no sea tan tan grande y que si alguien llega a él pueda verme. En este caso podría ser, por ejemplo, consejos eh, social media, eh, community manager en eh, Alcalá, por ejemplo, mencionando a, a, a mi, al polón de vivo, o algo similar, es decir, buscarle la forma de que nuestro, nuestro contenido no vaya a parar solamente a hashtags muy grandes y se pierda. También es importante que eh, pongamos una mezcla de eh, hashtags de distintas dimensiones, hashtags grandes, hashtags pequeños, hashtags más o menos, hashtags propios y lo más más importante es que este proceso de investigación tenemos que hacerlo para cada una de las publicaciones porque no es aconsejable estar repitiendo los mismos hashtags porque, por ejemplo, algoritmos como el de Instagram detectan que eh, eres un robot que estás generando ese contenido y caes en el shadow one, que es que Instagram te penaliza y no muestra tu contenido. Por lo tanto, sería una pena ver eh, trabajado en una publicación haber hecho eh, una publicación muy muy buena y que finalmente tu contenido deje de verse por eh, caer en este tipo de prácticas como el shadow one así que el proceso de investigación tienes que repetirlo para cada una de las publicaciones para cada tema tienes que variar la pregunta que siempre me hacen es pero hay un hashtag que es mío que me gusta mucho que quiero usarlo en todas las publicaciones ¿puedo o no puedo? Sí puedes yo, de todas formas, eh, siempre trato de que no sea en absolutamente todas, todas, todas las publicaciones para evitar eh, inconvenientes. Te recomiendo que si es un, hash, un hashtag eh, propio, si en alguna cuestión no aplica, pues que no, que no lo utilices. Pero puedes utilizarlo. Si es un solo hashtag, dos hashtags, tampoco pasa nada. La, lo importante es que varíes la gran cantidad de, de, de hashtags, de todos los hashtags que vas a utilizar en tu publicación. Y hablando de cantidad de hashtags, este es el tercer punto importante. ¿Cuántos hashtags tengo que utilizar en mi publicación? Bueno, Instagram permite utilizar hasta 30 hashtags. Yo he hecho pruebas utilizando 30 hashtags y he hecho pruebas utilizando... Eh, menos hashtags y he hecho pruebas sin utilizar hashtags, evidentemente sabrás que la prueba sin hashtag ha sido un fracaso, mi contenido no, no ha llegado a muchas personas, pero bueno yo quería hacer la prueba porque creo que es importante, eh, si voy a decir que los hashtags nos ayudan a ser más visibles, realmente creerlo y realmente saber si esto es así o estoy repitiendo como el loro. Eh, he comprobado que evidentemente, como me suponía, como es lógico, sí que los hashtags nos ayudan a ser más visibles y por eso es importante que los utilices. Yo veo también muchas publicaciones de personas que no usan hashtags y lo que quería era precisamente demostrar esto. Segundo, eh, es importante que eh, esos hashtags, como te dije, estén bien seleccionados, ya que yo lo que recomiendo es que utilices entre 15 y 20. Con este rango de hashtag ha sido en el que yo he dado con los mejores resultados dentro de mi cuenta y también dentro de las cuentas de mis clientes. Esto se ha mantenido eh, de forma uniforme, igual, para todas las cuentas que gestiono. Realmente no he notado diferencias que a veces sí que sucede que algo que pasa en mi cuenta no pasa en cuenta de mis clientes. Bueno, por, con el tema hashtags lo he comprobado en todas y en todas he Obtenido el mismo resultado. En Instagram utilizo entre 15 y 20 hashtags como máximo. Luego en Facebook eh, utilizo hashtags solamente si realmente es importante que haya un hashtag en esa publicación. Mi pregunta a la hora de subir el contenido es: ¿realmente esta publicación, este contenido necesita un hashtag o no lo necesita? porque he detectado en Facebook sí que cuando no pongo hashtags mi publicación sí que eh, se visualiza más, por lo tanto solamente pongo hashtags si por algún motivo quiero que las personas encuentren ese tipo de contenido a través de una etiqueta determinada. En Facebook yo utilizo solamente tres hashtags como máximo, esto es lo que yo hago y eh, me funciona muy bien tanto para mí como para mis clientes por eso te lo estoy recomendando en este vídeo tres hashtags en facebook en donde uno es un hashtag de marca y dos son hashtags de la temática por ejemplo si estoy eh, Publicando un contenido mío, uno de los hashtags seguramente será birly y el otro hashtag sí que tendrá que ver con, eh, por ejemplo, contenido digital, eh, Instagram tips, Instagram marketing o lo que sea. Pero solamente utilizo esos tres y como siempre te, te digo, utilizándolos con cabeza, sabiendo bien por qué estoy colocando esos hashtags y como te dije en esta ocasión, evaluando si realmente es necesario o no es necesario utilizar ese hashtag. Recuerda que los hashtags nos sirven, como te dije ya varias veces, para darle visibilidad a nuestro contenido. No son eh, decoraciones, no son eh, simplemente eh, palabras sueltas que andan dando vueltas por ahí. También eh, hablo sobre el tema hashtags en Instagram en un vídeo que te voy a dejar enlazado por aquí para que lo veas si te interesa. En donde también te cuento otras técnicas para darle más visibilidad a tu contenido que te va a venir muy muy bien. Pero es importante utilizar bien, bien los hashtags, que realmente aprovechemos el potencial que tienen, que aprovechemos que gracias a ellos nuestro cliente ideal puede llegar a nuestro contenido. Si busca a través de un hashtag en particular nos puede encontrar. Y esa oportunidad no la tenemos que dejar pasar porque nos viene muy, muy bien para nuestro negocio y por eso estamos generando y trabajando en generar contenido de calidad. Así que no pierdas la oportunidad. También es importante que midas, que evalúes cómo va tu estrategia de hashtag, si realmente está funcionando o no, que vayas variando, probando los distintos hashtags, que vayas buscando llegar de varias, eh, a través de varios hashtags a tu perfil de cliente ideal. Espero que este vídeo te haya servido. Si es así, te pido que me dejes tu like, que me dejes tu comentario. Sabes que tu feedback me viene siempre muy, muy bien. Como siempre, a fin de mes hago un vídeo en donde respondo a una duda de uno de mis seguidores. Este ha sido uno de ellos. Así que el próximo puede ser el vídeo con tu duda. Me puedes escribir, solamente me tienes que dejar en el comentario, decirme de qué quieres que hable y yo creo el vídeo. Muchas gracias por haberte esperado y haber eh, aguantado hasta aquí con todo este contenido. Espero que te haya Servido mucho, ya sabes, me puedes encontrar en otras redes sociales, Instagram es donde estoy más activa, me puedes encontrar como birly.es, también estoy en Twitter y en Facebook y en LinkedIn como María Cecilia Ponce, que me encanta siempre que conectemos a través de otras redes sociales y me hace mucha, mucha ilusión cuando me saludan y me dicen que me han visto por aquí. No olvides, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal. La próxima semana habrá nuevos vídeos, no quiero que te los pierdas y me encantaría tenerte dentro de mi comunidad aquí en YouTube. Te mando un beso enorme y nos vemos el próximo lunes.